...con Celterex. Celterex es el intendente de honor. Él básicamente nos estará vendiendo piezas de honor. Pero a su vez nosotros podemos utilizar esta moneda para otros fines. Entre ellos las cajas fuertes del conteniente victorioso... ...bueno, del contrincante victorioso, disculpen. Bueno, ¿qué es esta caja? Esta caja en su interior tienen componentes, tienen eh, recetas, que es lo más interesante de contenido pvp que podemos ir obteniendo. Muchas recetas que se consiguen de pvp se pueden sacar gracias a esta caja fuerte. Y de esta forma podemos hacer oro. Muchas de esas recetas se pueden subastar. Actualmente valen unos 20-30k, pero es oro extra. Mientras vas haciendo pvp y de paso vas sacando recompensas de su interior. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder conseguir estas cosas? Todo lo que necesitas es hacer PvP, conseguir honor, la moneda del evento, cuando tú derrotas alianzas, hordas en el mundo, o si lo haces en campos de batalla, etcétera, Conseguimos esta moneda. Entonces, nosotros vamos a acumular 5.000. En el caso tú no quieras usarla para equiparte, ya depende de cada uno. Pero cuando la tenemos, la podemos conseguir, como dije, estos patrones, estos artículos que nosotros podemos tranquilamente subastar, algunos se pueden subastar, otros no se pueden subastar, al menos la ropa PvP básica sí se puede subastar, y de hecho pues podemos ir viendo el precio de algunas cosas, bueno, al menos los que se pueden subastar, que serían las cestos de color verde, y bueno, hay también algún otro componente que se puede ir sacando, ¿no? Aquí podemos ir viendo por ejemplo el patrón de escamas furiosas, eh, que bueno más o menos tiene un valor de 28k ha bajado de precio obviamente por eso dije que de media estaría sacando unos 30k no vas a sacar 100k o sea tampoco exagerar simplemente de media unos 30k que sería lo que podemos ir sacando no al menos como te digo algunas recetas se pueden vender ese precio y de esta forma ir sacando algo de oro es oro extra mientras vas haciendo pvp Así que pues, vale la pena hacerlo. Bueno, hay algunas recetas que son más caras que otras, pero aún así es un ejemplo, ¿no? De lo que tú puedes ir vendiendo, dependiendo también del reino, la cantidad que hay en subasta y la variedad que tú tengas. Así que bueno, ese sería el video. Un video bastante corto porque es un contenido bastante sencillo de explicar, porque todo lo que tienes que hacer es PvP. De esta forma conseguirás el honor, el honor te sirve para equiparte o cambiarlo por estas cajas fuertes. Si tú eres un fanático del PvP, y te encanta sacar eh, monedas y demás, o ya tienes equipo, o sacas una gran cantidad por el contenido que haces, esto te daría al menos algo de oro extra. Así que espero que lo puedas aprovechar. Cuídense señores, nos vemos en otro video. chao